Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Referentes, el último programa que vamos a tener de la gestión 2022, y por supuesto, vamos a tomar un descanso en la gestión 2023 hasta mediados de marzo con una propuesta igual que esta de referentes, donde tenemos a diferentes personajes que se destacan en la política, en el deporte, también en el ámbito cultural, y por supuesto, para nosotros y toda la producción en nuestro canal, era un honor poder cerrar esta edición de nuestro programa Referentes. Por supuesto, con un personaje tremendo talento, un gran amigo, a quien le damos la bienvenida, Rolando Chúcaro Sandoval. ¿Cómo estás? carito? qué placer, muchas gracias. Gracias por invitarme No, nosotros más bien agradecidos contigo eh, Decíamos en, en la producción ¿A quién invitamos para cerrar nuestro programa? Y para que podamos compartir con él Y que la gente también que lo conoce Pueda disfrutar de estos 60 minutos Y por supuesto salió tu nombre Y gracias, gracias. por habernos eh, también aceptado esta invitación Un gusto, siempre un gusto Peor si, si, si se trata de, de, de un sureño como yo, <risa> claro. de un paisano. Así, Así que es. un placer, hermano. ¿eh? Gracias. Vamos a conocer la ficha biográfica, por favor, de nuestro invitado e iniciamos con el programa. <risa> Está con nosotros Rolando el Chúcaro Sandoval Castillo. Nació en Villamonte, Tarija, el 24 de mayo. Es artista, chaqueño, productor de radio y televisión, además con una propuesta televisiva para todo el país. Querido Rolando, hablando de aquello, este, esperamos que en la próxima gestión te, hagamos algo aquí también con nuestro Ojalá, medio. De comunicación. Claro que sí, me va a encantar, me va a encantar. No, no. Y bueno, este, gracias a Dios, galopando con el Chúcaro ya. ...es un programa eh, conocido en el país... claro, ¿no? ...entonces tenemos mucha gente amiga que nos espera... ...en Santa Cruz, claro. en Tarija, en todo lado... ...así es, y la poderosa señal de Avia... ...ya la televisión llega pues... ...a los nueve departamentos... ...nosotros estamos a pocas horas de celebrar... ...lo que sería ya esperar... Eh, ...la noche del año nuevo... ...así que en este sábado totalmente en vivo... ...queremos agradecer a toda la gente que siempre nos sintoniza... ...querido Chúcaro... Vamos a retroceder un poquito para rememorar cómo fue tu infancia. Sí, linda mi infancia, allá en pleno calor. Claro, ¿no? Eh, 40, Me llamó. 40 grados. Antes se sentía fuertemente. <risa> este, la verdad que eh, ahí, y, y bueno, yo vengo de, de hijo ferroviario, como te diría, mi papá era ferroviario, ¿no? Y hemos andado todas esas líneas férreas, la, claro. las estaciones, ¿no? Eh, intermedia por decirte Viví en Macharetí ah, Recuerdo En Ñancaroinza eh, Esas estaciones, ¿no? Intermedias, después viene Boyuibe Por decirte, claro. mi papá era Telefonista por ahí en esa, en esa red Entonces este, Crecí ahí eh, En las escuelas rurales En las escuelitas de, de, de campo Y bueno Y no recuerdo hasta, llegamos hasta Charagua Ah, mira. Ya, Charagua lindo. también, vivimos un tiempo. ¿Y en Tierra vivimos... Natal, Camiri? No? Bueno, eh, eh, pero Camiri <risa> íbamos pues de ahí, de Boyuive, ahí sí. Claro. Muchos claro mucho íbamos a Boyuive, yo recuerdo iba a jugar a Boyuive, ¿no? jugar fútbol. Eh, entonces, eh, conocí, ahí, ahí de ahí nos íbamos a Camiri, a hacer algunos... Algunas este. Fútbol, el fútbol era pasión para nosotros de chicos. Y éramos buenos jugadores también. Ah, qué lindo. Así que le hacías a la pelota. Sí, sí, sí, eh, siempre. Emprendedor me de goles. Mis hermanos, <risa> mis hermanos son futbolistas todos, ¿ah? así genial. que bueno, yo, yo hasta muchacho, jovencito siempre. Pero después me vine a La Paz y ya, ya me olvidé de la pelota. <risa> ¿A los cuántos años comienzas a agarrar una guitarra y hacer tus primeros acordes? Eh, en el colegio en la escuela, ¿no? este, en las horas cívicas, ya yo era entusiasta, eh, me gustaba mucho la, la, la música, eh, cantaba mucho de Aldo Monge, de, de Horacio Guaraní, claro. aquel, aquellos tiempos sonaba fuerte esa música, tenía mucha influencia con la Argentina, tú, tú sabes, claro. entonces... Eh, y yo era eh, muy inquieto para armar grupos, conjuntos. Y mi primer conjunto que había armado ahí se llamaba Los Cuatro para el Folclor. Y con ese grupo hemos empezado a caminar eh, en los festivales, en la hora cívica, con el profesor de música, por ahí, y otros jóvenes amigos, eh, con violín, guitarra y bombo. E inclusive nos hemos eh, atrevido a hacer una gira... <risa> Por ahí nomás, por Boyuibe por Camiria, hemos llegado a Camir y a cantar, Mirá. ¿no? Nos llevó, me acuerdo, Don Ranulfo, Molloja aquellos años, che, te hablo del 85, 87. Sí, bien, bien. No había nacido todavía, mira. Claro, ¿Ah? mira, sí, imagínate 87, por ahí, porque yo me vine el 90 a La Paz, ¿no? Anduve ahí, allá en colegio, ya cantando por todos lados. Claro. ¿Y cuál era tu canción preferida cuando eras jovencito? Uh, cantaba mucho. De, bueno, no me recuerdo ya los temas que cantábamos <risa> antes, ¿no? Eh, la clásica, por decirte, ¿no? necesito y llegamos de la banda del Pilcomayo con mi Chaqueña en la Zanca en mi Caballito Bayo Esa cantábamos y otras más, digamos, de la Argentina ¿Qué te puedo decir? A mí me Bien. encantaba por decirte Aldo Monge, a ver y alguna guitarreada, siempre recuerdo Hoy he leído tu carta tu simple carta de amor Tan simple como tú eres, mi bien y presentí tu dolor. Porque me hieres, muchacha, si sabes que te quiero, aunque no puede ser. Porque en tu carta me grita, envuelta con tu llanto. Que nunca devolver. La, de la lindo, cuchara, Claro, todo. Yo te recuerdo que tenía un programa infantil de folclore, se llamaba Folcloreando. ¿Dónde? En Camir Claro, en Camiria, a los Qué 10, lindo, 11 claro. años. Y obviamente toda la chacarera y todo el repertorio de los artistas argentinos, bolivianos, eran los, sí, los que sí, eran sí, parte sí, de la lista de los videos que teníamos. Pero claro, ¿no? sí, pero además, es una pasión, ¿no? Claro, además la música chaqueña es realmente hermosa, ¿no? Sí, y hemos peleado harto, hermano, antes. Vos sabés, no se escuchaba sí, mucho, sí. tenía mucha influencia con la Argentina, entonces, más de en lo que hacíamos, samba chamamé y toda esa música, ¿no? Eh, pero, y le hemos dado fuerza, le hemos dado fuerza, claro. otros por aquí, otros por allá, entonces la chacalera en estos últimos tiempos ha llegado a, a entrar al oído de la gente y. Y la prefieren. Sí. La prefieren bien. Tú me decías que llegaste el año 1990 a La Paz. Sí. Participaste en un festival, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo, yo vine. Yo vine, mira, este, eh, para un festival político. ¿Cómo era eso? <risa> bueno. Este, Contanos. Me agarran, por de decirte, eh, los de ADN. Ah, ya. Ya, aquella época, el 90. Y me, me agarran ahí los. los y me dicen, Chúcaro, tiene que ir a La Paz, porque allá hay un festival eh, nacional, se hacía. Ya, claro. ¿Ya? Ajá. Y bueno, me estoy quemando aquí hablando de ADN, porque ahora <ríe> hablas de un partido y, y chao. <ríe> tranquilo aquí somos de... No, no, no, estamos recordando los tiempos. Claro. Y llegamos a La Paz así, te cuento. ¿eh? Llegamos a La Paz así, aquí canté en el foro, un recuerdo, del festival grande, lleno de, de, de los políticos. Y canté, yo tenía hambre de. Y dije, estoy en, en La Paz, aquí tengo que agarrarme porque si no, de vuelta. Vamos para adelante. Claro. claro. Entonces agarré mi guitarra y empecé a cantar, recuerdo yo, una chacarera ahí, ¿no? Eh, y con declamado, como siempre hago, y decía, eh, soy de otro pago y disculpen que me presente sin más. El viento dijo guitarra y yo mismo empecé a desencillar. Empecé a declamar así, la gente se quedó pues sorprendida, ¿no? Y ahí ah. le pegué una chacarera. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Entonces, ahí fue el revuelto total. Eh, <risa> y bueno, agarran el premio, hermano. Me dicen, este, me dieron así unos paquetes. que Había sido un, una computadora. Me gané una computadora. Yo. yo no sabía ni idea de computadora. Pero bueno, la cosa es que... Eh, <risa> Y los compradores de los premios andaban detrás del de, de escenario. Ahí te la compro la computadora. La... Bueno, la cosa es que me alojo en el Hotel Viena, que quedaba en la Loaiza, ya no existe el Viena. Ahí estábamos alojados, todas las, las delegaciones. Y este agarra, viene un político, me dice, Chúcaro, qué bárbaro, qué bueno. Eh, quédate aquí en La Paz, te vamos a dar trabajo. Lindo. Sí, ¿no? te vamos a dar trabajo, te vamos a dar una beca más. Qué suerte. ¿Qué quieres estudiar? Pero así fue el motivo, por eso me quedé en La Paz. Y bueno, mira y yo iba, dije, bueno, me quedaré un, un añito ya. Y como todo chaqueño quiere volver a su pago. A su pago, como siempre. Y, y así pasaron tantos años, treinta y tantos años. Que ya estás aquí. Y, ya, y me quedé aquí. mira sí. qué linda, qué, qué linda experiencia, ¿no? ¿Cuántos materiales discográficos ya tienes, querido eh, Cinco materiales. Cinco. Cinco materiales. ¿Te gusta componer también? Porque obviamente... Sí, sí, sí. Ahora estoy, estoy en esa tarea más que todo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo he sido eh, un cantor que, te digo, me dediqué más a trabajar en, en, en, en, en instituciones, he sido más eh, funcionario, público, uh -huh. entonces como que la música la... La agarraba, obviamente, me venía esa esa nostalgia, esas ganas de seguir cantando. Grababa un disco muy de vez en cuando. Entonces, por eso es que no he no, no, no seguido esa carrera fuertemente, claro. porque... Tenía que yo este, trabajar para mantenerla. Claro. Porque de la música, bueno, la música era una joda también, después le llamamos así, los fines de semana, nos juntábamos con la Bohemia de los claro, amigos. ¿no? Bohemia. Y por ahí que me iba a cantar alguna peña. Me pagaba unos pesitos, pero no daba para vivir. Claro, me imagino Entonces, que tú. Entonces sí, yo de en tu beca que... y en tu.. Y, y los políticos y después, me sí, dicen sí, la beca. Sí, sí, sí. estudiaste o Estudié es computación. Ah, ya. ya eh, bueno, pero computación así a nivel técnico, uh -huh. eh, justamente yo este, por, por agarrar trabajo dije aprenderé a manejar la computadora primeramente, ¿no? Entonces, eh, me recuerdo que, que aquella, aquellos años tenía que aprender Word, Excel, y todo eso. Sí, <risa> sí. Entonces, eh, eso, eso hemos uh -huh. estudiado y un poco más, hemos ido y bueno este agradezco siempre yo eh, a esa gente que me ha apoyado claro. para que yo me pueda quedar a la, en la ciudad no porque yo era un, pero sí, hablas del chúcaro solo no que, eh, sí. y de ahí eh, en el entorno familiar aquí conoces a sí me casé a, claro ah, este, eh, la conocí a Veruzca, mi esposa claro eh, y bueno esa, esa, esa suerte tuve también mándale por favor un abrazo a <ríe> <ríe> padre. un mujer, saludo cordial a esta hora de la noche a, a tengo un hijo hermoso que ya tiene 15 años, Mira. Santiago Rolando Santiago. También. Le gusta también la música chaqueña, pues, me imagino. Eh, él canta, bueno, cantaba, eh, sigue cantando, cambió la voz, y lo estoy ahora otra vez dándole algunas pautas, pero eh, más se afinó, al, apegó al ajedrez. Yeah. Pues su mamá le gusta el ajedrez, ella siempre jugó ajedrez, entonces uh -huh. lo, lo, lo, lo apegó al, al niño ahí el, y, y salió muy bueno para para ajedrez Ajá. así que como que la música mi guitarra los bombos los violines he comprado violín también eh, lo tocó hace un ratito y chao lo dejó, <risa> no fueron no, no, no pero hay mucha bola qué Entonces, canción le dedicarías a tu esposa Berusca a ver. <risa> eh, tantas canciones que hay bueno pues, este a ver hay una que le gusta a ella eh, esta canción le gusta a ella mm. Hay varias que les gusta, pero esta, más o menos, me la pide siempre. Una canción de Víctor Heredia, Bailando con tu sombra se llama. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amores? ¿Quién, preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decía si me atabas a tu piel un ramo de beso escuchábamos caer sobre los techos de sí, y lluvia de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota de osidad, un carrusel. Ah, Muy linda de Víctor Heredia, sí, sí. que siempre la, la cantamos, ¿no? Es sí, una de las, de las que están adelante siempre. ¿eh? Ah, muy bien, el repertorio sí, sí, de Chucaro. Sí. Ya para irnos a nuestra primera pausa, por favor, eh, para la audiencia que tenemos en todo el país, ¿qué significa Chúcaro? Eh, indómito, indomable. Chúcaro, es, se llama ya los caballos, claro. el chaco, ¿no? Caballo chúcaro, aquel caballo salvaje, que no se deja, que no se deja montar, domar. Claro. Entonces, el chúcaro es indómito. Y, y lo agarré yo, porque yo antes bailaba chacarera cuando era muchacho, uh -huh. flaquito, imagínate. <ríe> y era tenía un <ríe> estilo Hace pateador. unos cuantos kilos atrás. Sí, o sea, ¿sí? <ríe> entonces eh, eh, pateaba, alzaba la pata alto y, y alguien me gritó, ¡eh, chúcaro! Y ahí, y ahí quedó. se quedó el chúcaro. Qué es linda, un hombre fuerte linda. también que... Claro, sí, claro. No, y además que ese ya es tu sueño, ¿no? De tantos años y ya en la vida como artística. Y ya cantor también ya, claro. claro el chúcaro. No. y otra también cuando yo cantaba en el Chaco eh, eh. Eh, daba todo, entonces transpiraba y cantaba con todo hasta quedar afónico. Entonces tenía ese temple siempre de fuerza claro. para, para, para cantar. Entonces ahí en el Chúcar relaciona todo. ¿eh? Ah, qué lindo, qué bien. Sí, que, sí. Bueno, y además que es como te digo, ya, ya está marcado no en tu, marcado, en tu ADN. Claro, ¿no? okay. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero nos dedicas un tema, por favor. Sí. A pocas horas de celebrar ya el año nuevo y nosotros a través de la señal de Avia Yala Televisión disfrutando de una de las mejores eh, músicas y por supuesto géneros de nuestro país, el folclore del sur. Ahí muy abajito en Tarija y un poquito más Está las chacareras, las cuecas y por supuesto nosotros disfrutando con el chúcaro aquí en Referentes. A mí me dicen el chúcaro porque no me dejo domar. Yo solo quiero galopar sin ninguna atadura. Vengan, paisanos, sin dudas, a este que es nuestro lugar. Déjenme que quiero cantar las cosas que el pueblo enseña. Mi voz es la contraseña de la cultura chaqueña. No más. Entre coplas y violín, guitarra, bombos y amigos, me nace esta chacarera con sentir Villamontino. Mi corazón galopante me pide suelta las riendas, porque mi canto es urgente, nacido en esta tierra. Soy del Chaco boliviano de nacimiento y recuerdo. No traigo de otro lado lo que en mi pago yo tengo. El chúcaro, no me amanso. Siempre digo lo que pienso. Criollo de monte adentro, jamás perderé mi acento. Señor. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes, el último programa del 2022, el último programa también de este ciclo que hemos tenido, ya lo decíamos, con diferentes entrevistados. Y esta noche de 31 de diciembre, qué mejor cerrar con nuestro amigo el chúcaro Sandoval, un gran amigo. Por supuesto, nosotros disfrutando siempre donde tú estás en todas las presentaciones, Gracias. mi familia te acompaña, sí, Le vamos sí. a mandar un saludo a mi tía Daisy, a mi primo Gary, sí, sí, a Marlene, Rosner y de Camilo y todos, Muy mi mamá, quienes acompañan siempre donde estás. Sí, <risa> sí, sí, tengo esa suerte de contar con ellos siempre, el apoyo es importante, así que le mando un abrazo. A mis hermanos camireños. Querido Chúcaro, nosotros hemos puesto tu fotografía una, esta semanita ¿Ah? y la gente va escribiendo y, más, y haciendo algunas preguntas también. Yeah. Este sector de tertulia, si hay alguna... Pregunta que no quieras responder, te tomas un buen sorbo, ¿te parece? Muy bien. <risa> claro. Muy bien, te animas. Pero antes, ¿por qué brindamos? Brindamos, ¿no? Por, por el año que viene, este bien. año que entramos. Claro, ya a pocas horas de celebrar el 2023 por la música folclórica, sobre todo ah, por el Chaco Boliviano. Por tu programa. Gracias. Que sea un buen año, hermano. ¿eh? Así es. Felicidades, querido Oscar. Y que todos los proyectos se cumplan, ¿no? Así, ah, señor. Sí, señor. Salud. Yo creo que ya a esta hora de la noche también, ábrase su vinito allá en casa, su latita de cerveza, el trago de su preferencia y acompáñenos también a nosotros en este programa en el cual nosotros hemos querido compartir la música del Chaco de nuestro país. Al la tomar, primera pregunta... Perdón, a tomar un vino, claro. se me viene a la mente un aro. A ver, adelante, dice, ala, ah, vamos dice, con los aros. Dice, vino querido, consuelo de mi tristeza. ...yo te mando a la barriga porque te subís a la cabeza... Y... ...ah, muy bien... <risa> sí, señor. ¡Qué no lindo, o, otro salud por nada más, así que otro salud... ...vos sabés bueno. que el chaco es puro aro... ...claro, barro. claro... ...hay dicharacheros que te hacen reír todo el rato... ...sí, sin duda, los árbaros son parte de la tradición y de la cultura de nuestro así país... Ya. ...a ver, Katia Terrazas te mando un abrazo gigante... Dice, qué lindo verlo al chúcaro. Un abrazo para la familia Terraza. Si le sí, sí, sí le mandamos un abrazo a la familia Terraza. La pregunta es la siguiente. ¿Qué eliges entre un buen vino o una bella mujer? Uy, ¿Qué pregunta medio. dio? ¿Sí? Vamos de golpe, así como <risa> para el chúcar, ¿no? Claro, <risa> eh, yo creo que un buen vino. <risa> Porque si no te va a dar palo en la casa. ¿no? Sí. sí. Ver, oh. ya, ya no estamos para pa, pa esos trotes. <risa> no, eso <tampoco>. trote. <risa> Adriano Ropesa, desde Cochabamba, igual mando un saludo al programa. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche de Referentes. Pregunta, un abrazo para el chúcaro, dice, ¿cuál es la canción que más te gusta o que te transporta a un momento feliz? Eh, hay varias canciones, pero siempre la elijo una canción de un amigo, eh, de Toto Vaca, Tiempo Feliz. Qué lindo tema, también. Lo sí. cantemos un poquito. Claro, claro. Dale, dale, yo te voy a acompañar porque no soy buen cantante Pero sí me encanta bailar y, y corear las canciones del Chaco Boliviano Sonriente, pasito a paso Mandilito blanco te vi pasar La plaza, la fuente, la rosa en flores pero los testigos de nuestro amor Plaza la fuente, las rosas en flor, fueron los testigos de nuestro amor, luy de fuente, la suela sucre nuestro caminito hacia tu portón, un beso con ingenua pasión, tu vieja en la puerta bichándonos. Un beso con ingenua pasión. Tu vieja en la puerta, dichando, no. Tiempo feliz, tiempo de amor, tiempo de chango y de soñador. Pasan los años al recordar. Se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. ¡Gaba! Pasan los años y al recordar se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. tema antiguo, oh. pero que está en la guitarreada. No, sin duda, además es sí. un tema que emociona. Sí. De primer amor, pues ahí habla de, de <risa> claro, del de, de, de, amor de colegio. Claro, ¿no? de todos los amores. Entonces, que vos <risa> debes estar recordando Todas a, a <risa> no, las novias allá en la capital y petrolera. Sí, sí. <risa> bueno, seguimos, eh, vamos con, el, con la tertulia, el sector acá que nos dice... Eh, un salud por el tema, me dice mi productor. Meta. Me dice, ¿no? salud También anda tema. enamorada. Un abrazo. Claro. Barita. Un abrazo a, de Mario. a Toto, el compositor de uh -huh. esta canción. Vive en Tarija el Toto. Es, Ay, es ah. un cantor, un compositor muy conocido, humorista más, actor de cine más. Es de todo wow. Toto, ¿eh? Raiza Cáceres te manda un abrazo gigante. Hoy, esta noche, tengo la audiencia puras féminas, te cuento, Chucar. Así Raiza, que estás, estás, estás arrasando sí, en estos sí. momentos. Dice... ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ah, mi filosofía. Después eh, eh, es eh, la comunicación, el canto más encima, ahí, ahí está todo, ¿eh? claro. todo. Todo lo que involucra ¿no? esto de, de galopando con el chúcaro, por decirte, me encanta. A mí cuando me hablan de, de música, me hablan de, de programas, de tradiciones, culturas y tradiciones me siento feliz claro y lo disfruto dana jiménez te mando un abrazo gigante y pregunta en qué escenario te gustaría interpretar tu música danita le mando un saludo cordial todos los escenarios son lindos ¿eh? la verdad que eh, uno tiene que entregar entregar el alma porque la música es transmitir sentimientos y eh, hacerlo con mucha pasión esa es la música llegar al corazón de la gente. Así que los escenarios son todos importantes. Uno tiene que hacerlo importante a ese escenario. Mira, Darlin Aldana, de Mi Pago, desde Camiri, te mando un abrazo Rindo. gigante. Darlin dice, ¿cuándo capital. va a estar el chúcaro por la capital petrolera de Bolivia? Mira, eh, te contaba que habíamos ido aquellos años, yeah. querido Oscar, eh, cuando era eh, changuito, adolescente, cantando por ahí, y no volví nunca más a Camiri. Miento, miento. E e hicimos una gira alguna vez, sí, eh, y, y, y cantamos ahí en el Coliseo, no, no me olvido el Coliseo, Coliseo Cerrado, que tiene en el Cerrado. Es, Enrique eh, Aguilera, llama. Sí, Sí. y bueno, ahí, este era un festival, no sé, creo que era aniversario de camille y algo así, pero la cosa es que cantamos ahí, hace años, ¿cuándo? Esto es el 91, 92... No, cuando yo ya, ya había llegado a La Paz, inclusive. De aquí, cuando fui allá de vacaciones, agarramos, nos fuimos por ahí a una girita. Eh, Heidi Tarqui, te mando un abrazo. Dice, muchas gracias, Chúcaro, por el aporte musical a nuestro país. Pero un abrazo cordial, hermano. ¿eh? Gracias a ustedes por recibir también. Viviana Zapata, también te mando un y abrazo bienita. gigante. Dice, felicitaciones al Chúcaro. ¿Dónde puedo conseguir su material musical? Eso y La verdad que, que muchos me dicen, yo había comentado, siempre digo, soy un cantor eh, que, que hemos grabado cinco materiales, pero este, muy de vez en cuando, así. Y no lo hemos promocionado, hemos claro. grabado y lo hemos archivado, no guardado. Uh -huh. Yo los tengo los materiales, ¿verdad? ¿eh? Cualquier cosa, por favor, conmigo. ¿Estás con eh, tus redes sociales? Sí, sí, estoy en redes sociales. Estoy como Rolando Sandoval en el Facebook, Rolando Sandoval... Estamos como el chúcaro, galopando con el chúcaro también ahí en el Facebook. Entonces, ahí me ubican, ahí están los teléfonos, todo. Eh, de todas maneras, eh, le damos el teléfono, el celular, 712-16-856. Repetilo, por favor, 712-16-856. Ese ahí te teléfono llamo. lo tengo ya como, ah, mira, como 10 años Si lo podemos poner en <risa> generador, por favor, 712-16856 La línea directa para conversar con el Chúcaro claro. y también para contratos, ¿no? Sí, por favor claro, Porque claro. en La Paz, en los mejores eventos, siempre te hemos visto Siempre, siempre estamos Así claro. que yo tengo, obviamente, mi, mi, mi músico, uh -huh. mis amigos, mis hermanos Un gran guitarrista y conservatorio Percusionista, entonces se arma la, fiesta, se arma ahí, la banda. Ahí. Agarramos un violín también ahí <risa> y ya, vamos nomás. A ver un temita, claro, por favor, eh, querido. Chuccaro, ¿Cuál Chuccaro. es mi temita? ¿A Donata? ¿Te parece? A Donata, ¿Qué? claro. Ay, pero ese, ese tema ya no lo canto hace rato. A Voy ver. a cantar una, la salamanca. Ah, la muy bien, ¿no? muy sí. bien. Me topé con una bruja y al despertar Me encontraba con mi suegra, se iba a quedar Salamanca, llévatela Llévatela que yo le debo un almohadón Salamanca, llévatela mi chacarerita dole en la sin sol machadita por la noche sale mejor Salamanquero, yo soy señor Cabrera, ¡Bravo! Chacarera fuerte, ¿eh? El chúcaro con nosotros <risa> en esta noche de sábado 31 de diciembre Disfrutando, cerrando de la mejor manera Este año 2022 Por supuesto con la música del Chaco Boliviano Querido Chúcarot, Seguimos todavía en el sí, sector de Tertulia eh, Gisela Martínez Gis, Gisela, Gisela Martínez Te manda un abrazo gigante Saludo fuerte Y dice Por, por eso tuve una pausa Porque la pregunta es la siguiente Epa. ¿Conquistaste con alguna canción a alguna mujer? Y sí, cómo no, cómo no, con la música siempre, eh, y nosotros que somos feitos, <risa> tenemos que conquistar con algo, pues, ¿no? Y la música para los artistas, eh, cómo no, eh, la verdad que eh, recuerdos hay tantos, tantos recuerdos cuando llegamos a La Paz claro. ¿no? y, y sorprendíamos con nuestra música, con las chacareras, las zambas, que no eran tan escuchadas aquí. Entonces nos trataban a veces, ¿de dónde sos? ¿De Argentina? Seguro que sos de Argentina, o de la frontera, de por ahí... De, eh, no, no, somos bolivianos, venimos del Chaco, nosotros orgullosos y siempre, claro, ¿no? siempre de Villamonte, de ahí, de, de, al lado de Yacuiba, somos de la frontera. Entonces como que no las creían mucho. Mira. Pero bueno, este, ahí, ahí gustaba mucho, tengo muchos amigos. Hemos hecho muchísimos amigos con la música, así que eh, cuñado malo hemos vuelto a los amigos a veces. <risa> eh, pasa, ¿no? <risa> el la... amigo le gusta claro. y, y, y a uno le gusta la hermana, el amigo que está viendo. <risa> Daniela Salazar, desde la Ciudad del Alto, dice, qué linda que es la, la chacarera, gracias Daniela por acompañarnos en el programa a esta hora de sábado, me imagino ya todos en familia, preparando lo que va a ser la fiesta en horitas más para recibir sí. el 2023, y qué lindo que estén en sintonía de nuestra señal de Avia Yala Televisión. Mira, Daniela es de frente, dice, Danielina. me encanta el chúcaro y quiero preguntarle si alguna vez fue infiel. ¡Epa! No, soy fiel. Te van a sacar, como diríamos el patrón, sí, no me sacar la mugre. No, no, no. no fiel, pero alguna fiel, vez, fiel, digo, fiel, en algún noviazgo, ¿no? no Siempre no, no. En todas las relaciones sí, firmes. Cuando eras solteros. Bueno, ahí hemos hecho todo, todo, todo. Así que, no, después ya... Eh, la verdad que, este... Cuando uno se casa, ya es diferente la claro, cosa, ¿eh? claro. Bueno, al menos lo que creemos en Dios. ¿eh? Así es. Siempre sentimos la presencia del, del Señor. ¿Eres no pueden no, no meter en problemas. ¿no? ¿Eres estar. creyente? Sí, sí, sí. Yo creo mucho en Dios y, y lo siento. A él. Siento que me ve, me vigila. Así que y que te de también en todo. <ríe> Obviamente, en todo por, ahí, por ahí se descuida a Dios y aprovecha <ríe> y ahí un poquito. A el chúcaro. ¿no? Sí. Un arito, por favor, querido chúcaro, así para, para los amigos pícaros claro, que tenemos. A ver, un arito dice: eh, Si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme. ...el golpe será mortal, dice. Ah, muy sí, bien, ¿no? bravo... ese aro es para pa un piropo, ¿no? Claro... Muy lindo... Ah, Después hay otro que dice... Si tu cuerpo fuera cárcel... ...y tus brazos las cadenas... ...qué lindo lugar sería para cumplir una condena... Ah, bien, me voy a anotar... Me voy claro. a anotar todos esos para... ...para esta noche en la fiesta de Año Nuevo... ...a ir conquistar con los aritos, ¿no? Pero claro... <risa> hay otro que dice... ...me gusta la chicha en mate y el queso que sea chaqueño... Me gusta la mujer, mujer ajena para verle la jeta al dueño. ¿Para ah. <risa> saludos, saludos, saludos. Salud, salud, sí, sí. hermano. Salud, qué gusto, ojalá. ¿eh? Qué placer. En la punta de aquel cerro suspiraba un pato rengo y en el suspiro Epa. decía qué ganas de pisar tengo. ¿No? Ah, sí, va por ahí. Sí. <risa> Vamos a, a tomarlo otro. todo. Dice, de la punta de aquel cerro viene rodando un disco rayado eh, en el suspiro decía, en el suspiro decía, en el suspiro decía. <risa> y ahí se queda ¿no? <risa> qué buena qué buena bueno tengo que ir a una pausa comercial al volver ya que rápido pasa el tiempo sí. vamos a continuar con un poquito más pero por favor una canción para mi audiencia que está esperando y expectantes de todo ese repertorio que podemos disfrutar un poquito de todo Muy en esta todo. noche de sábado querido sí sí y, y, y yo te yo te yo te estoy dando la mitad de cada tema para que también este, podamos picotear todo un poquito a ver dice esta es una canción de Orlando Roja una hueca hermosa dice quien no abriga la esperanza de volver a encontrar un cariño tan sincero como el primer amor un cariño tan sincero como el primer amor quién no abriga de volver a sentir La ternura adolescente De aquel primer amor La ternura adolescente De aquel primer amor ¿Por donde andará? ¿Qué caminos me alejan de ti? Primer amor que ha quedado de aquella ilusión? Primer amor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 Gracias por acompañarnos. Le hacemos la invitación para que también nos siga en las redes sociales. Estamos en Avia Yala TV y, por supuesto, en nuestra plataforma oficial Aviayala.tv.bo. Ahí puede ir viendo los programas de referentes y, por supuesto, también, si quiere revisar otros programas que tiene nuestro canal, lo puede hacer a través de la plataforma digital. Querido Chúcaro, ¿un arito le metemos? Claro, claro. A ver, claro. tú primero. Yo le voy a dedicar uno a Valeria. A Valeria. Claro. Bueno, dice un arito... De la punta de aquel cerro viene bajando una señorita. Sale el zancudo y le dice, ¿me permite una pinchadita? <risa> Muy bien. Allá los saludos, saludos son saludo, Yo Allá parezco que... zancudo esta, esta, <risa> estos últimos meses. Saludos, saludos hermano. Yo no sé qué maña tengo Epa. que a mí mismo me da pena. Me echo a dormir en mi cama y amanezco en cama ajena. Epa. <risa> Bien, sí, eh. salud, salud, salud. Vamos, salud, salud, salud. vamos. vamos aprendiendo. Algunos sí. me, voy, me voy... Qué te vino, che. ¿eh? Eso quiere decir que este año lo vamos a recibir con mucha... Claro, ¿no? claro que sí. Claro. Pero tenemos ahora este sector que es de bitácora. Vamos a ir revisando un poquito imágenes. Ya. ¿Qué nos vas a ir contando de tu experiencia? Obviamente... De, de qué sentimientos afloran cuando vemos eh, estas claro. postales Por favor, te voy a pedir que prestes atención a la pantalla Adelante producción, vamos con la primera fotografía De nuestro amigo el chúcaro ah, Rolando, el chúcaro Sandoval Oh, qué lindo Mira vos, esa es mi familia Esa es mi señora, ese es Santiaguito. Y ese es el sí. programa, es lo que más quiero Es lo que más... En tu programa Lo que más amo, sí Galopando claro, sí. con el chúcaro Con el chúcaro ¿Cuánto tiempo estuvo al aire el canal estatal, verdad? Sí, empecé yo en Canal 7. Sí, sí empecé en Canal 7 y de ahí pasé a, a, a RTP uh -huh. y ahí estuvimos. Hace poco tuve también, o volví otra vez al estatal, no al 7, uh -huh. a, a, a, a TV Culturas. Ya, claro. haciendo un programa ahí en TV Culturas Yo también. fui jefe de prensa de TV Culturas, este sí, un lindo sí, canal, lo dejamos claro. ahí muy, muy bien armado el canal. Sí, sí. Y lastimosamente que ahora como que se paró todo ese tema de, de la televisión, pero bueno. Este, eh, estuvimos ahí, tuvimos un paso lindo eh, con amigos Pero bueno, eh, eh, esta imagen es, nos trae mucha nostalgia, muchos recuerdos lindos de la televisión Sí, pero tú eres eh, comunicador por esencia, ¿no? Porque tienes tu programa, ahora tienes tu revista también Si la podemos mostrar acá un ratito en La revista igual, con el mismo nombre Sí, sí, Galopando, galopando con, con el Chúcaro, chúcaro. ¿Qué podemos encontrar en esta revista? Oh, es, eh, eh, qué te digo, eh, diferente la revista apropiada, uh -huh. pues, como el Chúcaro, porque ahí hay arojaros. ¿no? Ah, qué bien, voy y a leer varios para integro, memorizar. ¿no? no solamente en esta revista va a encontrar cosas del Chaco, digamos, no, este, eh, integramos siempre la cultura del país, la diversidad que tiene Bolivia, ¿no? Uh -huh. Ahí, por ejemplo, le hago una entrevista al Chay Chasurita. Sí, estaba viendo Chai eso, Chai claro. ¿Ya? ¿Te poeta, acuerdas? Con, claro. poeta costumbrista, ¿no? ¿Te Chequeño? acordás de lo, de lo, de, de lo, del Camba Guerrero, vos, que mm. sos camireño? Claro, claro. El Siripi, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, haber escuchado. Sí, ¿no? sí, obviamente. Bueno, el Siripi, el Camba Guerrero. Él era, era contemporáneo de los Algarrobilla, De ahí, de ahí sale el Chay Son los pioneros que han, han, nos han mostrado la brecha de la música claro. chaqueña, ¿no? Los Guadalupanos, tantos otros, ¿no? Mm. Así que, Qué linda, la verdad sí, me encanta sí, sí. esta revista. Hablo mucho de los guaraníes, sí. por ejemplo, que son nuestros originarios. Claro. No, y en Camiri es muy cerquita la, la cultura guaraní. Claro. Rosita Pochi. Rosita. No, le, ¿Le haces el, al, al estrecho Claro. ¿En guitarra? No, no, a ver es, un poco. Oye, la voy a aprender Rosita Pochi, pero me la piden, Ajá, te cuento. Sí, claro. El otro día. Mi mamá, una, sobre todo, es la que ha más. Una dama, me encanta. La, eh, camireña, sí, a, a donde canto, y me dicen Rosita, Rosita pochi, pochi, Rosita Pochi. Eh, rosita, Rosita Pochita, la la. Pude que hacer la la y bailar ah. un poquito. No era más. Claro. Entonces, ¿no? pero es un tema muy bonito, tiene mucho ritmo eso, ¿ah? ¿eh? ¿Cada la, cuánto la sale tamborita. tu revista? Mira, esta revista salía mensual, salía, digo, porque uh -huh. ahora ya no la estamos sacando. Esto fue una casualidad, fue algo que iba pegado uh -huh. al programa Galopango Guanchúcaro, a mí me auspiciaba, me auspiciaba el Ministerio de Comunicación. Eh, me auspiciaba eh, eh, el gobierno, ¿no?, en su momento, así que, por eso saqué esta revista así de calidad, todo, sí, full porque si no, es, es difícil, color. es difícil. Entonces, ahora la paré, la paré ahí... Eh, Queda de Tienes recuerdo, que volver este podemos, 2023 Podemos volver claro, con todo gusto claro. Claro, tenemos no, todo. Y, y la verdad me encanta muchísimo El material que estás trabajando Por eso decía, sí, es, si eres sí, un sí. comunicador de esencia No solamente a través de la música y el canto Sino también con el programa Ojalá este 2023 ya a pocas horas Nos volvamos a reunir y ya seas parte de la familia Vamos Ojalá, a ver, claro, Dios quiera sí, a ver, sí, Vamos a tener sí, ahí unas reuniones Para que el Chúcaro esté con nosotros en Avia Ya la televisión me y, y el material que también, sabes que lo más importante Siempre, ya sea una revista científica, una revista cultural Es poder fomentar la lectura Y lo que tú haces claro. acá, tienes un contenido que ayuda muchísimo a las nuevas generaciones Sobre todo a poder conocer a gente que ya ha hecho camino Así Tienes es. igual los aro aros que no se pierden en la tradición Y por supuesto temas de coyuntura que son importantes también Dentro del ámbito cultural, no los protagonistas del programa, etc. Así es. Y esto queda plasmado, eso es tan importante claro. un, un, un ejemplar, una revista o un libro, que están mucho mejor, obviamente, este, queda plasmado para toda la vida. Así es. ¿no? El, el, el libro, uh -huh. la revista, vos la puedes archivar ahí y se queda y la pueden ver de aquí. 100 claro. 100 años pueden volverla a ver. Claro, a leer, sin duda. ¿no sin cierto? Duda. Entonces queda plasmado. Yo quiero agradecer por la posibilidad a la gente que ha permitido que yo haga esta revista. Este material Salud, salud. Salud, hermano. ¿Qué se viene para el 2023? Eh, mucha, mucho sueño. Uh -huh. Mucho sueño. Ojalá se cumplan, ojalá, eh, estamos eh, con un viaje a Washington, ah, qué bien. Eh, a la comunidad boliviana, nos están invitando, ojalá Dios quiera se, se dé esto, así que, eh, bueno, para el agosto, para el día ah, de la patria, bien. espero que, que, que podamos hacerlo, y así que, imagínate ir allá y traer imágenes de allá, ¿no es cierto?, ...de los bolivianos, claro, sería lindo, ¿tú? ¿no? Tenemos una imagencita, por favor, del Chúcaro... ...seguimos con el sector bitácora... ...hoy en día, dije, me dejo mi guión... ...comienzo sí, a charlar sí. con mi amigo... ...porque la amistad no, es lo más importante... No vamos a otro lado... ...claro, claro que sí, de una, de una... ...y vamos a hacer como... ...vamos a aparecer en los titulares... ...del 1 de enero, ahí, ¿dónde está el periodista... ...y el artista boliviano, Chúcaro? Esta imagen... Sí, ahí estamos cantando con un grupo eh, que, que, que radica aquí de estudiantes, de chicos uh -huh. que hacen la música chaqueña y fueron invitados a mi programa y este, ahí aproveché yo, siempre aprovechando, claro, eh, eh, que es lo más los importante. grandes músicos para cantar, para estar, para compartir Obvio. la música. La música es para compartir, hermano, ¿no es Eso, cierto? ¿no? Es para compartirla. Para disfrutarla, Para disfrutarla, además. compartirla. Así que con estos chicos hemos cantado ahí. Es una experiencia tan linda. Le mando un abrazo cordial a A ver, la siguiente imagen, por favor. Si podemos ver. Ahí wow. está Santiaguito, Mira, chiquito, mi hijo. Ahora está jovencito, adolescente ya. ¿Ah? Era, y, se acompañaba. Y, ahí, ¿no? y ya me lo imagino. Yo lo miro a él y me imagino cómo uh -huh. será su vida de, de, de, de, de más allá. Ojalá o sea. No, pero con un papá ah. artista. Una mamá. ¡Epa! ¡Uy! Ya saltó directo. ¡Felicidades! La, la tenía Ay, ahí qué, lista y ya qué, vamos. Buen, ¡Qué buen año que va a ser! <risa> Se adelantó solita la copa, <risa> querido. ¿no? La sidra, muy bien, sonó bien. Sonó sí, querido, ¿no? sí, estuvo perfecto. Sí. Perfecto. Eh, me ha hecho volar el sombrero. Sí, ¿eh? mi productor ahí está. <risa> ¡Qué lindo! Muchas gracias, ¿eh? Eh, querido Oscar, por por el recibimiento y, y la gentileza que tenés de, de recibirme así como buen paisano. Y, y Dios quiera, hermano, te, te dejo todas las bendiciones, que te vaya muy bien. Vos sos un periodista, un comunicador joven, tenés todo el mundo por delante. ¿eh? Muchas gracias, igual el cariño y el aprecio es recíproco, yo siempre es feliz con todo el equipo, tú sabes, al igual que una banda de música, eh, no es. solamente es el, el vocalista, sino son no, varios los, los que hacen parte y, y que y yo me siento muy orgulloso muy feliz de poder compartir con toda eh, la producción que tenemos con todos los amigos, ya lo decía en Navidad bien, querido bien. Chúcaro, eh, aquí formamos una segunda familia, no Así con todos es. los amigos reímos, nos enojamos a veces un Así poquito, es. pero es parte de la pasión, no mientras sigamos teniendo y mientras Dios nos permita poder estar frente a una cámara, qué mejor regalo para mí, porque, ese, porque eso es lo que yo he decidido desde hace muchos años, cuando tenía te contaba mi programa infantil a los 10 sí. años en Camini, y ahora eh, agradezco muchísimo a Dios porque me ha permitido ya varios años estar haciendo lo que más me apasiona, y en tu caso igual, no el talento de seguir ah. continuando con la música y produciendo con luces y sombras, a veces tenemos momentos que, que hacen que no... Que vayamos un poquito más lento, pero de ahí seguimos, ¿no? Y seguro, claro que Así que felicidades. Y, y ya me había contado, Daisy, de, de, de, de, de, de ti. Daisy es una, claro. es una apasionada de Oscar Romero. Me dice: el Oscar <risa> tiene que estar allá. Que este, ah, de sobrino. Así que me contó, me contó, Daisy, eh, de tus pasiones, de tu, de tu profesionalismo. No, no sé, felicidades, hermano, ¿ah? ¿eh? Salud, salud, salud para la familia también. Salud. Bueno, yo voy a abusar esta noche de tu presencia. A ver, una, un temita, por Muy favor. Bien. Que escucho, papá, a ver lo que vos querrás ¿Ah? <risa> claro me has pedido ya yo, yo sé me has Varios pedido temas tema que no te le he podido complacer no no no, ¿No? a don a ah, también eh, también claro. ah. fuerte es alto no te voy a cantar yo una chacarera a hermosa que, que hermana al chaco sudamericano el chaco que nosotros eh, somos parte pero también ah. argentina paraguay parte del brasil dice así hermano ¿ah? adelante un corte nuevo, esto ¿eh? estamos promocionando. Chacarera de mi chaco, señores. Chacarera de mi chaco que naciste en Tucumán. entre arenas y quebracho, entre agrestes cardonales. Violines de palo santo te marcaron en compase. Tal vez San Francisco Solano fuese uno de tus padres. Te bailan en mi tierra del gran chaco boliviano. Te bailan santiagueños, salteños y tucumanos. Si te pintaron frontera con quebrachos y lapacho, tu voz es tu alma campera, la cantamos aquí en Michaco, Motomende Méndez junto a Güemes, con la Madrid y Belgrano, te bailaron en los frentes con sus patriotas soldados, tú fuiste la montonera que marcó la independencia, no conocías frontera y fue América tu ciencia chacarera de mi chaco, borrame absurda frontera, no hay mojones para tu canto, en cambio hermana bandera chacarera de mi chaco sos ardiente como el sol, tu arena, tu quebracho simboliza mi región te canto esta chacarera, alma, vida y corazón Es palo santo Tu amistad flor de carbón Tu corazón un aljibe Repleto de paz y amor Donde quiera que te escucho Se me ensancha el corazón ¡Mire amor! Te hizo canto ya cubriba el material Todo el chaco boliviano Te cantan con ilusión En la geografía patria Te baila con emoción chacarera de mi chaco Gloria de mi tradición Eres si tradición, eres eso, chacarera, por eso te canto yo eso, bravo viva el chaco y viva Qué este viva. sombrero también, no, ah, sin duda. y señor este es simbólico, claro no, no, no todo, y todo el poncho más, el poncho más, dicen que este es salteño, ¿Sí? pero nosotros lo, lo, <risa> lo usamos en el chaco hermano por sí. la hermandad de cultura pero este es simbólico para los salteños uh -huh. ¿no? la sangre y el luto que llevan en las guerrillas, eh, defendiendo obviamente la región. Como defendió el Moto Méndez, ¿no? Claro, eh, los montoneros del, del país. Los salteños, ¿no? lo mismo... Eh, a los siete años me puse por primera vez un sombrero chaqueño. ¿Ah, sí? Eh, mi abuela me mandó a una escuela de chacarera y se. ¿Has visto César la gente que entra sí. hoy pide Hermano, pero yo, <ríe> yo, yo te voy a hacer una pregunta a vos. Claro. Ah, adelante, adelante. Eh, Ustedes como camireños... Eh, eh, y, y yo soy un agradecido, sí. porque ustedes eh, se apegan más tal vez al Chaco, porque... Porque ustedes claro, son claro. de Cordillera, ¿no? Provincia Cordillera de Santa Cruz. Claro, es del departamento de Santa Cruz, Camiri, ¿No? pero eh, tenemos mucha más influencia tradicional, tanto el tema guaraní, pero con el claro, chaco boliviano, claro. entonces estamos más por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, o sea que bailan la chacarera, claro. eh, usan este sombrero sí, también. Sí, sí, también. Eh, eh, y, y eso quiero decir, y, y quiero agradecer a, lo, a los pueblos, porque el chaco va más allá de... de de, de, la, de la misma de la provincia que podríamos ser claro, claro. de la misma provincia llamada Gran Chaco uh -huh. va más allá Chuquisaca tiene su Chaco también, también y son eh. son este fieles ah, al sí. Chaco ¿eh? sí. eh, eh, eh, que te digo eh, ¿cómo se llama el pueblo de a, al lado de Camiri? este Macadíes eh, eh, Baca, cómo se llama sí. eh, bueno ahí está eh, también Monteagudo Guacareta está ahí Camiri Claro. Boyuive, son chaqueños, ¿no? pero todavía es cordillera Boyuive, sí, Sigue siendo. ¿no? Entonces, Macharetí, que está también en la parte allá de, de, de, de, de Sucre, y ya están los límites entre Sucre, es. Parija, sí, es muy, pero muy, muy todo cercano. es Chaco, todo es Chaco, ¿no? Qué lindo eso, ¿eh? Hay un, hay un tema que me gustó, pero no sé si es una zambita, zamba y acuarela. ¿Te acuerdas de ese tema? Oh, qué hermoso. Romántico, no, pero eso me gusta escucharla. verdad la laira. Algo a esta zamba es... sin sí. prisa. Sí, es muy bonito. Tus movimientos me llevan. Como un cometa en la brisa. Qué Los me, Te voy a acompañar con la guitarra, sabes qué? me la voy a aprender bien ah, la melodía. El otro año promesa sí, aquí. Sí, sí, sí, sí. Y, y para que la cantes vos. Esa canción es, es una samba santiagueña. Es de este, el gran artista, no. Este, ah, y se me ha ido de la, de la mente. Vos lo debes recordar. ¿Quién la canta eso? Eh, Patricio. Eso. Bueno. El, es yo, yo la escuché Santiago. de la versión de Patricia Sosa, ¿no? Claro, no, sé. no, no. Tenemos el temita a ver si lo podemos Acuarelas, poner un poquito samba y acuarela. Se llama a ver. Sí, sí, sí. Nuestro sí. amigo, nuestro amigo Dieguito está ahí, ¿no? Dieguito, a ver en el sonido. Después te canto algo, algo, algo lindo también. Claro, sí, sí. sí. Mientras tanto, un salud. Por ¿Salud? favor. No, no, o está sea, Estamos con el vino, ¿no? Esa. Yo estoy con los dos. Ahorita imagínate. nada. Sí, qué claro le hacemos vino. al vino. Otro, a, ver, ¿no? a ver un arito. Dice, dame un vasito y vino. ...que me estoy mejorando... ...dicen que con el mismo licor se sana... ...aquel que se enferma chupando... ¡Bravo! y <risa> sí, señor! Ay, buenos aros! Me manda, por favor, retorno, querido Dieguito... ...y a ver, un poquito... ...un poquito para que... ...le, le hagamos ahí los dos... ¡Claro! Ese tema es súper romántico... Oh, ...yo lo escuché acuarelas. Dije, ¿no? ¡Espectacular! Y te cuento que cuando voy así a hacer reuniones... ...¿qué me dice Que vuela, que esta que sin prisa Tus movimientos me llevan Como un brisa, Tus movimientos me movimientos Qué lindo tema. No, espectacular. Es muy lindo. Eh, eh, eh, eh, se, me, se me quedó el nombre del gran artista que está cantando ahora. ¿Ah? Es santiagueño. Es un. Es un ¿Rally genio. Barrio Nuevo? Ya. Rally Barrio Nuevo, Rally, ¿no? Rally, Rally claro. Eh, eh, él es el eh, vocalista de. ¿Cómo es intérprete de una canción que, que, que ha ganado Viña del Mar? Claro. En su momento, claro. Es un gran artista. Santiagueños son ellos. ¿Y, y, ¿Y no has ido a Santiago? No, no conoces. esos no, lugares no, no, son no, espectaculares. No, no. Tienes que ir. ¿Tenés tenemos que dar una Tenés vuelta. Tienes que ir, claro. Santiago. ¿no? Santiago. A ver, un tema ah. tuyo propio, querido Chúcaro. Ya casi en la recta final. Me sí. imagino que la gente está disfrutando igual que nosotros. Pero un vinito, un saludo primero. Así para que estemos entonaditos. Vino divino, divino dulce de un sedimento. ¿Qué mierda hacía si abuela que no te metes para adentro? Dentro, dentro. <risa> Salud, salud A toda la gente linda, que sea un año espectacular Siempre, ¿ah? ¿eh? Siempre, ¿no? Lleno de prosperidad Y sobre todo de trabajo y salud Y con la bendición de Dios Eso. Así que un salud para este 2023 Está con nosotros El Chúcaro en referentes Paisano, si vas para el pago Contarle que volver Acá Déjame tu tierra que es cuna de mi querer. Paisano, si vas pa'l pago, contale que los extraño, como no voy a quererlo si pase mejores años. Uh, ja, ja, ja, ja. Paisano, si vas pa'l pago, contale que moriré, en esa tierra caliente mis huesos yo dejaré. Paisano, si vas pa'l pago, volveré para cantar, a mi gran chaco querido nunca lo podré olvidar. Eso. Diseñado. Sí, bueno, querido, estamos llegando a la parte final. Ha sido un qué gusto good. compartir contigo, querido Chúcaro. Para mí, eh, hermano, querido. Qué emoción poder compartir y tener qué una good. entrevista así... Mucho más amena, ¿no? Entre, bueno, el cariño y el aprecio está ahí presente, te lo dije de Gracias. mí, de mi familia, y nosotros, y estoy seguro que nuestra audiencia de Avila de la Televisión igual ha disfrutado estos 60 minutos, y en una fecha muy importante, más allá de ser 31 de diciembre, siempre es bueno poder resaltar el trabajo... Que, ...que tú estás realizando, ¿no? Ese camino que ha sido aportando a la cultura, al folclore boliviano... ...y sobre todo, ya eres un referente en, en la Gracias. música chaqueña... eres un referente como talento boliviano... ...y eso es lo que nosotros queremos destacar en este programa. Gracias, hermano, ¿no? Para mí es un honor estar contigo... ...había visto tu programa ya, había seguido tu programa referentes... ...y bueno, te, te deseo lo mejor... Eh, ya lo decía, eh, tienes mucho por delante y qué lindo que estés aquí en Yala. Eh, ojalá que podamos estar con Galopán Chúcaro uh -huh. y poder este, hermanar siempre la cultura, ¿eh? como lo venimos haciendo también nosotros siempre. ¿eh? Hermano, te deseo lo mejor, este Gracias. año que sea lo mejor. Felicidades, Oscar. ¿Dónde vas a ir de vacaciones? ¿Te vas a ir a Chile. Al pago, al pago. Camir Camiri, vamos a ir a Camiri. Ya la ah, próxima semanita vamos a estar por allá. Así que bueno. a todos los amigos visitándolos, ¿no? Sí, ¿Te sí. parece si nos despedimos con este tema Entra a mi hogar? Sí, sí, por favor. Y lo cantamos juntos, pero, pero bueno. Pero déjame, déjame terminar el vino y terminar esto también, porque claro, si no, ahorita si no, no, no se cumple tu producción y se lo llevan todos. No. Que se no, lo llevan no. el agua. Sí, mira, primera vez el, el este programa El Agua queda... Ni le hemos tocado ¿no? hoy día... Que se la lleven el agua. no Muy que vino, bien. Este vino espumante estuvo espectacular. También, también. Felicidades, ¿ah? ¿eh? A toda la gente linda. Allá mi amigo camarógrafo. Claro. Y a la, la dama también. A todo el canal, que le vaya muy bien. Así es. Suerte, ¿ah? ¿eh? Suerte, Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Referentes. Como les decía, nosotros felices, contentos de poder llegar hasta sus hogares. Eh, que Dios los bendiga. Esta gestión 2023. Y por supuesto, lo más importante es compartir entre los seres queridos en la familia y poder hacer lo que nos apasiona. En este caso, disfrutar y hacer la televisión que lo hacemos con mucho profesionalismo y sobre todo con mucha humildad. Gracias Bolivia por habernos acompañado en esta edición. Salud. Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja un momento de caminar Séntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Le demos tiempo de conversar alegría en mi corazón con tu presencia me el sol. manos sencillas, manos oh. de amor no la mesa y tan calor tan caliente sobre el mantel el vino bueno, un gusto miel, habrá mi casa mientras esté. ¡Vamos acá! ¡Qué felicidad amigo mío! Venerte conmigo y recordar sé que florezca, Adentro, el tiene un capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una, una canción. Te quiero, quiero guardar en mi memoria. El recuerdo de <tose> tu voz te quiero guardar en mi memoria.